Bienvenidos a otra entrega de Plain TV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como el puntero perdido y en busca del repositorio maldito. Hoy está de nuevo con nosotros Javi, que viene a hablarnos sobre la... sobre la plataforma de Machine de Learning... ARLY. ARLY. de las siglas en inglés que él sabe decir muy bien y yo no. <risa> bueno, a mí me cuesta también. Venga. Bueno, bueno. pues... hoy eh, quiero enseñar un nuevo ejemplo que tenemos en Arly, que es un ejemplo un poquito más elaborado eh, porque los otros dos que enseñamos eran muy básicos y realmente no aprenden nada, ¿no? Ni es solo simplemente un poco para enseñar cómo funciona Arli eh, En este caso os quiero enseñar el algoritmo DeepQ, que es, fue el primer algoritmo así que se hizo famoso dentro del de, de Reinforced Learning. Porque eh, fue con el algoritmo o Bueno, teóricamente, no, con esa teoría Con ese paper fue con los que ganaron Los de DeepMind En, en AlphaGo al, al campeón este mundial de Go claro. En 2017 Algo que y... todo el mundo sabe, evidentemente Bueno, pues hay, en Netflix hay un documental súper chulo De eso y, y nada entonces se hizo súper famoso y a partir de ahí pues explotó realmente un poco esto del informe learning ¿no? entonces bueno en internet podéis encontrar muchas implementaciones de este algoritmo de hecho ya hay muchas versiones y algoritmos bastante bueno o mejores que este vale pero este digamos como un poco más el sencillito entonces queremos hacer un ejemplo de esto Deep Cube, ¿no? Deep, Cube. Eh, Deep Cube. para de... los para, para los de la ESO con la profunda eh, bueno no es una Q es ah, una Q, una, vale. una Q. Eh, bueno, pues entonces, el, aquí en el DeepQ lo que vamos a hacer es, bueno, primeramente, en, sobre el entorno que tenemos de Arly, eh, vamos a instalar TensorFlow, en este caso 2.0, entonces en el ReadMe del ejemplo eh, tenéis básicamente cómo descargárselo con el PIP, eh, yo ya me lo he descargado porque era un poquillo lento, en este caso yo me lo he instalado con GPU, y pues tengo la tarjeta gráfica, y luego me he instalado el entorno de Jim El entorno de Jim es completamente opcional, pero eh, lo quería enseñar porque m, el entorno en este caso del Moonlander uh -huh. es completamente compatible con los entornos de OpenAI de, de Gym. Okay. Entonces, bueno, es interesante porque podéis también llevaros Wave directamente a la plataforma de Jim o, o lo que sea, ¿no? O en, vuestro o en este caso podéis empezar utilizando la versión 2D de Gym, que es mucho más rápida, y una vez que la tengáis pues podéis pasar a la versión 3D de, de Wave. ¿vale? Ahí cambiando entre dimensiones. Eso es, que, que como comprobaréis, es mucho más complicado una vez que, que solo subes una dimensión. Vale, pues entonces, eh, realmente lo que, lo que os quiero enseñar fundamentalmente es cómo hemos hecho el, la función, bueno, el, o la clase de este modelo en la que hemos implementado DeepQ. Eh, Básicamente el algoritmo funciona eh, por un sistema de gradientes en el que por backpropagation vas, digamos, optimizando la función policy. Eh, entonces tiene una serie de parámetros, de hiperparámetros, se suele llamar en, en machine learning, que hay que ir tuneando, básicamente. Hay que ir entrar, ¿no? Claro, hay que ir ajustando. Entonces simplemente ponemos esos parámetros de entrada y un valor por defecto que suele funcionar más o menos bien o está así establecido. Y luego la función es interesante, tenemos la función predict, que lo que hace es, si según nuestro valor epsilon, epsilon al principio va a ser grande y luego lo vamos a ir haciendo más pequeño. Este es el valor que nos va a dar el valor de la curiosidad, digamos. Es decir, al principio queremos explorar mucho, pero al final del entrenamiento queremos ya usar lo que hemos aprendido. no queremos Entonces simplemente aquí pues lo que vamos a decir es que si estamos al principio, vamos a, a usar una predicción más aleatoria para eh, ir yendo a sitios donde no hemos estado, digamos, y luego a medida que ese epsilon vaya siendo más pequeño, pues vamos a ir usando el modelo que ya tenemos entrenado para sacar la predicción. O sea, entonces va a ser básicamente que en las primeras etapas del entrenamiento, las primeras intentos, la nave va, va a hacer como una especie de exploración. Claro, tú piensas que la nave no sabe absolutamente nada del mundo, la gente no sabe absolutamente nada entonces tiene que empezar a decir bueno, si le doy a este motor, ¿qué pasa? si, si cuando estoy cerca del suelo le doy aquí, ¿qué, qué ocurre? ¿me estrello o no me estrello? entonces tiene que aprender todo eso y para eso necesitamos que sea curioso uh -huh. que, que pruebe todo, digamos vale. Vale. ni siquiera sabe qué es la gravedad entonces tiene que probarlo todo ¿de acuerdo? y luego tenemos la función de aprendizaje eh, que bueno esto... Aquí lo que implementa es el algoritmo de Deep Queue, realmente y bueno no me voy a parar mucho en ello, básicamente coge la observación, el, eh, el estado que tenemos del mundo en ese momento y sobre eso lo que hace es guardando ese estado con la recompensa que va obteniendo según la acción el estado y la recompensa que ha tenido. Eso lo va guardando y luego va haciendo lo que se llama replay, que va digamos recordando lo que ha ocurrido uh -huh. para ir reentrenando nuestra policy, que es la, la red neuronal. La policy la, la tenemos en esta función, eh, build policy, que básicamente es una, en este caso, bueno, la podéis cambiar evidentemente, es una que he puesto yo que serían dos, dos capas de redes neuronales densas, digamos, uh -huh. eh, o sea, fully connected, y, y luego una, y una típica capa de o sea, final, que es la que saca la acción que queremos sacar. ¿vale? Uh -huh. y, y esto lo podemos sí, hacer, podemos combinar y crear nuestra policy. Sí, esto como gracias, como a, gracias a TensorFlow. TensorFlow hace que sea muy fácil crear diferentes capas de diferentes tipos, con diferentes funciones de activación y... Y simplemente, como veis, son seis líneas, ¿no? O sea que está bastante bien. Eh, TensorFlow 2 lo que hace es mezclaqueras, que es una interfaz para que todo sea más simple y entonces todo es más bonito y el código queda más limpio y demás. Muy bien. Y bueno, y luego tenemos, eh, simplemente he añadido una función de utilidad para... para... Esto es importante que lo, que lo hagáis. Prestad atención. Y podéis usar este ejemplo, eh, la función save y, y la función load. Es decir, una vez que acabáis de entrenar, pues lo normal es que queráis grabar el, el, la policy que tenéis en ese momento para luego renderizarla, grabar vídeos, compararlo con otro, ¿no? Lo que sea. Eh, entonces tenemos la función de salvar y cargar. Muy bien. Salvar eh, y pues nada, una vez que tenemos este, este modelo, como veis, nosotros en Arli no eh, forzamos ninguna interfaz, eh, pero sí normalmente al menos usamos la función predict y la función learn, ¿de acuerdo? Eh, luego por otro lado tenemos la, fun eh, la función de reward eh, como dije anteriormente eh, nosotros tenemos, eh, tenemos que implementar la función de reward entonces nosotros proporcionamos una básica pero luego podemos implementar las nuestras propias, en este caso en este ejemplo tenemos, eh, he puesto dos simples, una custom que, eh, que parte de la interfaz y simplemente tiene la función de evaluación, lo que hace es eh, va Poniendo un penalty, digamos, una, un reward negativo cada vez que nos alejamos del centro, ah, okay. de donde queremos eh, aterrizar. Luego le damos un, un reward positivo cuando una, una pata toca el suelo. Uh -huh. Y eh, bueno y básicamente eso, ¿vale? Básicamente. Y esto está disponible en Giga ¿no? Sí, todo está en el vale, Para que la o sea, gente se lo pueda ver. O sea. Y luego tenemos otra que lo que hace es coge la que nosotros tenemos ya implementada en Garly y le, le añade un penalty por el combustible, bueno, es decir, en la que nosotros tenemos por defecto el combustible es infinito y en este caso pues nosotros le decimos, oye, si gasta mucho combustible pues es peor, ¿vale? Luego, una vez que, que, que tenéis esto implementado, simple, el training es súper fácil. En este caso, bueno, simplemente por ilustrar que podéis usar Jim también, puesto una variable wave true o false. Si usáis eh, wave, pues tenéis que llamar a early make. Si usáis Jim, pues Jim make, ¿vale? Y la, la, la estructura es la misma. En el caso de, de Arly, le tenéis que decir que el, a wave que no, que no renderice. Esto es para que vaya más rápido el entrenamiento. Y luego, si queréis usar un reward custom, pues le decir el, el custom reward, ¿vale? Y simplemente en el training, pues lo que hacemos es llamar al learn, básicamente. Y luego, pues imprimo el tiempo que ha tardado y tal, todo sencillo. Eh, cuando termina, hace el, hace el save. Y, eh, y luego, por ejemplo, en el renderizado que tenéis aquí, aquí en el renderizado, pues simplemente cargamos. El, eh, el modelo y lo ejecutamos. En este caso, para que lo veáis, vamos a renderizar un modelo que yo previamente he entrenado eh, con 100.000 pasos con, con DeepQN y, y la segunda función de reward. Uh -huh. Y bueno, y vais a ver comparado con el, de, con el de aleatorio que vimos el otro día, veis que. Ahora va a arrancar. Veis que ya realmente tiene algo más de inteligencia, o sea, evidentemente no es muy listo, pero, pero bueno, ya, ya, ya, ya se ve que hace algo, ¿no? No está completamente no. tirando, eh, realmente parece que ha aprendido a frenar, más o menos, uh -huh. y luego, más o menos, la mayoría de las veces aterriza, eh, pero bueno, muchas veces se estrella también y lo del centro todavía no ha aprendido muy bien. Y bueno, este ha sido el ejemplo y bueno, espero que haya sido interesante como ejemplo de realmente ya un entrenamiento interesante con un algoritmo real. Vale, y esto está disponible en Jihad, como hemos dicho, y la gente puede descargárselo y puede hacer sus pruebas y Puede tunearlo. probarlo, eso, tunearlo, probar otras opciones, ver qué puntuación le da, eh, ejecutarlo con más pasos, a ver si, en, si aprende más cosas. Sí, porque aquí, claro, eh, venimos diciendo que tanto la policy como lo, la función de recompensa y, y, y lo otro que siempre se me olvida de y el algoritmo de entrenamiento influye, está todo muy relacionado y hay que... Claro, combinarlo es, y demás, ¿no? Es. Pues ya sabéis, lo tenéis en Jihad, descargaroslo y usarlo. si no, os voy a buscar ¿vale? Que yo, yo, yo también estoy haciendo entrenamientos sí. de alguna que otra cosa de estas y cuidadito, ¿eh? Cuidadito conmigo, ¿eh? Muchas gracias, Javi. Nos gracias. vemos en la próxima. Hasta luego.